¿Qué pasa chavales? ¿Qué tal estáis? Hoy estamos en un nuevo vídeo y en el día de hoy vamos a probar las nuevas cajitas que han metido en Keydrop Digo nuevas, aunque en realidad no son muy nuevas, pero bueno, por lo menos vamos a probarlas Le quedan, si no me equivoco, le quedan 7 días, a ver, lo pongo aquí Le quedan unos 4 días, ¿vale? O sea, la pusieron hace 10 días, pero bueno yo la he decidido probar hoy porque es cuando puedo meter balance Y nada, vamos a meter 10 euritos como veis en el título Y vamos a ver qué podemos hacer con esos 10 euritos y estas nuevas cajitas Ya os digo, haré batallitas de esta caja y alguna que otra de esta, ¿vale? También igual hacemos una batallita de la enemy que está muy pero que muy guay A mí siempre me ha dado profit y el galle también en el canal del galle eh, Siempre hemos visto que está, que está chetadísimo A mí me ha, me ha pegado unos petardazos esta, esta caja de... De 9 o 10 dólares, tío En, en un... En una batalla Y, buf, espectacular Te saco una pila de profit Y está muy, pero que muy bien También recuerdo, chavales Que podéis veniros aquí Y poner mi código de referido, ¿vale? Que es EduRG Bueno, yo tengo el legal de CSGO Porque no puedo poner el mío Pero el mío sería EduRG, edu ¿vale? os pues lo estaré dejando en la descripción, no puedo utilizar mi, mi código promocional, así que nada, en la descripción lo tenéis, el link y tal, y me ayudaréis un montón también. Eh, tenéis también abajo el Discord y mi canal de Twitch, que hago directos todos los días, de 6 y media a 7 y media. Así que nada, chavales, vamos con el vídeo. Y bueno, chavales, ya hemos recargado balance, como veis tenemos 11 dólares con 15, y nada, vamos a empezar eh, viendo a ver qué vamos a hacer con los puntitos del nuevo evento de Academy Awards, así que nada... No sé yo mucho qué es lo, lo más recomendable Bueno, para empezar vamos a recoger todo esto Bueno, solo tengo oro para recoger, creo Ah, no, mira, también esta cajita ¡Ojo! 0,47, no está mal Bueno, pues no sé si renta más Lo de las cards o eh, esto Porque esto yo no sé cómo... Este, este de aquí, por ejemplo No, esto es event Vale, eh, no sé yo qué renta más yo le voy a meter, diría yo 250 a este O 1000, no, le vamos a meter de 250 a 250, vamos a tirarle Dos de 250, bueno, mira cuatro, 40 céntimos, no está nada mal Vamos a meter otra de 250 54 céntimos Nada mal, y nos quedan 750, que yo creo que le voy a meter Otro 250 aquí Uff, muy pozo esa, eh Y ahora 500, que vamos a gastar 200 aquí Uf, vaya mierda Bueno 0.22 Y vamos a meterle ahora Aquí en final aquí Vamos a meterle los 100 que nos quedan vale. Y 0.16 Bueno no está nada mal Creo que hemos acumulado más de A ver, hemos acumulado 2 dólares Con 19 eh Solo con lo que tenéis de puntitos Está muy pero que muy bien Y vamos a abrir alguna cajita de oro que tenemos aquí Balance para abrir cajitas de oro tenemos 800 y pico, así que 840, no sé si nos llega A ver Vamos a intentar abrirla Tenemos 868, vale, pues vamos a ver qué nos toca aquí <coughs> Y bueno, no Quédate, quédate, quédate, nada Se ha pasado Esa valía, ojo, eh uno, uno, uno, uno. Bueno, yo la voy a upgrade A ver si tenemos suerte, tío, y no da esto de 0,81 Nada, se pasa A toma por culo no era ni izquierda, así que nada Bueno, vamos a proceder ya con las Con las batallitas Yo le voy a, voy a tirar batallitas de estas De De las nuevas que Que os he dicho, os he estado diciendo Que esta, voy a meter una De 0.85 De tres jugadores para ver qué tal va, vale chicos Yo en principio Creo que va bastante bien porque siempre Las cajitas nuevas van, van Muy pero que muy bien ya lo digo, las cajas que meten nuevas y baratitas de un dólar, un dólar y medio y 0.85 están muy pero que muy chetadas, ¿vale? Para batallas, no para abrir, recordaros, es que esta página yo creo que lo que sale rentable es al fin y al cabo en las batallas Porque si se si abres caja yo creo que al fin y al cabo eh, acabas eh, perdiendo dinero Así que, a no ser que te pegue un petardazo muy grande, pero vamos, no creo bueno, no se mete nadie, así que vamos a, vamos a meter un bot. El que menos porcentaje tenga... 32,61. Yeah. A ver qué tal va. ¿Te imaginas que no suelta este VP, tío? Ah, estaría de locos, ¿eh? Vamos a ver y... Gan no, gana este. Bueno, como veis se ha chetado. 2 dólares con 0,1. Nada, nada mal. Así que... Vamos a tirarle ya una vez por todas Vamos a tirarle una de de 2.50 A ver qué tal va, ¿vale, chicos? Porque la de 2.50 también está muy bien La enemy que metieron... Eh, que sigue estando Está, pero muy chetada, ¿eh? Ya lo digo Está chetadísima, Así que a ver si está, está igual de chetada Vamos a ver Y creo que ganamos, si no me equivoco Ahí está 2 dólares con 11... No hemos perdido, pero tampoco O sea, no hemos ganado, pero hemos perdido Así que... Nada Vamos a meternos a... Pam, pam, pam, pam. Vamos, a vamos a meterle dos cajitas de 0.85 A ver qué tal van Ya lo digo Al de antes le ha dado... Sí que es verdad que era un bot Pero le ha dado 2.01 Así que... Nada, nada mal Imagínate que te lo da, ti, Así que... A ver... Aquí... Gano, gana él Por un céntimo y a ver si aquí suelta algo guapo Y está creo que vale Ahí está, bueno, bueno, bueno De lo que os hemos sacado un dólar de profit No está nada mal Nos quedan 6 dólares Y tenemos en nuestro inventario Si no calculo mal Bueno, si no calculo mal no Vale, 7 dólares, no está nada mal chicos Yo lo que quiero es quedarme even Y retirar alguna skin, vale Yo no quiero después jugármela Y al fin y al cabo pierde la skin lo suyo sería mentalidad de retira cuanto pueda y ya está. Y si ves que pierdes mucho, retira rápido. Vamos a meterle. Tres de estas, venga, así de golpe. A ver qué tal. A ver qué tal va. Bueno, se ha medido uno. Y a ver qué. A ver qué sale. Uy, que se me llega a dar esos guantes, chicos. Uf, si me llegan a dar esos guantes, ¿eh? Qué chetadita, en realidad ¡Otra vez me da esta, eh! ¡Ojo! Ah, pero está en Field fi Bueno, igualmente Si no me toca nada muy bueno aquí ¡Y qué bien! ¡Cómo era, Mufo, chavales! ¡Dios mío! Y perdemos Vale Uf, esta de vista está guapísima, ¿eh? Una actriz Vamos a darle ¡Hostia! Le he tirado todo el balance Espero que no salga algo bueno, ¿eh? Vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale. Le hemos sacado un dólar, ¿no? Sí, sí, un dólar. Así que, bueno, nada mal. Nada mal, ¿no? Hemos metido 11 dólares y hemos sacado 11,78. No hemos quedado even. Y a ver si podemos hacer algún upgrade de armitas de estas baratuchas. A ver qué puede llegar a salir, chavales. Vamos a tirarle aquí un por dos a esto. De izquierda, que últimamente están saliendo mucho de izquierda, pero. Ahí está, chavales Izquierda está saliendo mucho últimamente lo digo porque, vamos Está muy chetadísimo el lado izquierdo, eh Vale, vamos a meterle eh, Vale, no, qué cojones Vamos a meterle este, este, este Y... ¿Te imaginas que me saca eso, tío? Está muy cheto Un por dos ¿A qué armita? Vamos a meterle esta, ¿no? Esto va derecha Bof, era un 2%, mínimo, a ver. O sea, tú le metías aquí un por 20 y se la metías aquí 30 euros. Y te lo daba, eh, bof. Bueno, chavales, al fin y al cabo nos hemos quedado con 11,62, no está nada mal. Eh, como veis, las cajitas nuevas no están mal. Pero sí es verdad que si tengo que hablar de esta... Prefiero esta mejor, la enemy Que está muy chetada también Y ya os digo, suelta unas, unos Petardazos que son Vamos, es que no son ni medio normales, ¿vale? A mí, para que os hagáis una idea, me soltó Por ejemplo, en una batalla esta de 6,28 O esta de 9 dólares Me soltó con el gallo, o sea, espectacular Así que nada, chavales Espero que haya gustado este vídeo Y nos vemos en la próxima, ¡Adiós! Yeah, vamos